Ongi etorriak, Bigarren Nazioarteko Kongresu onen e, itxerako saiora, arratsalde honetan e, izango dugun e, itxerako saiora. Dakizuen bezala, e, saio hau Euskal Herriko Universitatea kantolatu du, eta saioaren e, elburua, Gipuzkoa 2018, e, ikuspegi partekatu horri hausnarketa e, bat egitea da. Hau da, Gipuzkoa, etorkizunean ez bakarri 2018 urtean, agian arago jonda da ere, nolako aizatean nahi dugun, ortarako nolako trabak izango ditugun eta baitare, ere zer traba horien aurrean e, bueno ba, Gipuzkoaren e, azkenengo eredua guk nahi dugu bezala izatea e, bueno lortzeko. Kasu honetan gainera Ratsaldeko sai Euskal Eusko Jaurlaritzaetatik proposatzen dizuegu unibertsitatearen papera ere eztabailearen erdira ekartzea. Ez da bakarrik eh bueno erakundeek zer dezaketen pentsatzea, erakunde publiko zer egin dezaketen ez pentsatzea, baizik eta Zein dan, universitataren papera, bakipuzkoak guk nahi degun bezala izateko, eta erronka horiei aurre gideko. Horregatik, e, Arratxaldeontan planteatzen degun e, programan, asierako izlari nagusi bat izango dugu, jarraian, e, Arloz Berrienetako adituekin mai inguru bat osatuko dugu, eta bukatzeko amaierako kontakizun bat e, izango dugu. Aurreratu nahi dizuet eh Daueneko kongresuan erabiltzen nahi den eh, aplikazioa erabiliko begula gaur arratsaldean nahiko genuke publikoaren parte eh bueno importantea izatea seguretzat arratsaldeko saio hau lan saio eta benetan eh, bueno ekarpena haso nahi ditugu ba hemendik aurrera eh martxan jarriko diren eh, proiektuetan erabiltzeko ORGATIC, aplicación erabiliko bilical de gu, Congreso anda con eco erabiliko dugu de U, Animate en Saito Set, eta descarga Cera, ETA, ponencia Arena sieran, ETA baita e, Myinguru Arena sieran, Galdera Bat, Luzatu dizuegu ETA animatzen en gu, bueno U, aplicación Galdera eran zuten edo Galdera Ordatic, e, Agertu Daytesken, Beste Galdera batzuk plantea Cera, ECO en UK, ya un mesala, bueno, cosa yo a ETA bi el ere e, informazioa información a a Osanda, eh, le tengo ponente aislar nagusia Orquestu Codet, Vera Carlos Matáis da. Carlos, eh, Madrilgo Universitate Politécnico Iracas le titularada. Antolá Conza Ingeniza co Dator. Eta, Azgenen Ortetan, Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano, Centro zuzendaria da. ITDP UPM, Centro AU, Madrilgo Universitate eh, Politécnico Disciplina Arteco Centro ADA. Eta bertan ikerlaria, irakasleak eta ikasleak daude, danen artean universitatearen lana, ezortzua eta ekarpena garapen jasangarrirakoa helburuei bideratzeko intentzioarekin. Beraiek egiten duten lana, erreferente bihurtu da erakundez ezberinetako eta eh beraiek egiten duten lana lanari esker universitatea, universitatea gizarteari begira jarri dute eta honek dagoeneko Bai nazio mailean eta baita nazio Arte mailan harreta hondia e, jaso du eta horren lekuko dira ba beraiek dagoeneko dauden proiektu guztiak erakunde ezberdinetan ezberdinekin eta maila ezberdinetan e, bai universitatea, eta beste erakunde publiko batzuk gizarteari bideratzeko egiten diren e, proiektu guztiak berak horren hoien berri emango digu, gaur arratsaldean Está bueno, baita ere izan berda, eh, Carlos en agenda que en eh, nahiko, nahiko beteta dagoela, bere ari da Fores Berriñetan, beraien experiencia eh, esperientzia erakusten eta badakigu zaia izandala, egotea gurekin, bera jendeantzoko bat aurkitun eh ali izandu eta horregatik esker nahi diet, gaur etorkizuna bigarren congreso eh, gurekin egotea. Verás, eh nahi dizunean Carlos, eh, cedo la palabra. buenas tardes eh, muchísimas gracias por esta más que amable presentación y, y bueno no, enhorabuena por, por organizar algo, algo así y por esta colaboración entre una administración pública como la diputación y, y la universidad eh, me voy a, a referir eh, con, con frecuencia a, a la colaboración que entre el sector público eh, y el resto de, de sectores, pues estamos llamados hace ya, ya tiempo a, a reforzar, a, a, a profundizar y a... ...de la que se está hablando aquí estos días, o la triple eh, transición, que desde hace tiempo sabemos que, que, que es, como digo... Eh, eh, una, una tarea lamentablemente pendiente. Como, como se ha dicho, yo soy profesor de, de una universidad, de la Universidad Politécnica de Madrid, y yo de, desarrollé mi carrera en el ámbito de la ingeniería de organización, de, el estudio de, de cómo la, las sociedades somos, somos capaces de, de poner en marcha proyectos colectivos que eh, satisfagan pues, la, las necesidades de las, de las sociedades en cada momento de la, de la historia. Y eh, eso me ha permitido tener una visión retrospectiva del avance de las organizaciones y de los sistemas productivos en el, en el mundo. Y hace ya tiempo me, me hizo pensar en eh, la, la necesidad de investigar sobre fórmulas nuevas de, de, de organización, de, de relación entre personas y, y organizaciones. Y para ello, además, junto con otros colegas, vimos que la única manera de avanzar en ese conocimiento era no solamente observar lo que hacían otros, sino era también poner en marcha eh, iniciativas eh, transformadoras desde el punto de vista de las transformaciones que la sociedad necesita, pero también desde el punto de vista de lo que las universidades pueden hacer en esa transformación. De hecho, el problema que tenemos en mi área de conocimiento, con la ingeniería de organización, comparada con otras áreas de la ingeniería, es que en principio no tenemos laboratorios, no bueno, podemos meter a una fábrica y empezar a cambiar la organización del trabajo y las tareas de las personas. Personas y ver cómo se comportan con nuestras eh, mediciones, etcétera, como le puede pasar a mis colegas que trabajan en la electrónica o en el desarrollo de la, de la ingeniería mecánica, en la ingeniería de organización tenemos que intervenir sobre, sobre organizaciones eh, reales, más allá de los laboratorios, pero eh, hace ya diez años pusimos en marcha una iniciativa, a ver si funciona esto. ¿Qué no sé? oh, aquí. Una, una iniciativa, que es ese centro al que se ha hecho referencia, eh, que tenía características diferentes a los centros de investigación convencionales de la universidad porque eh, se planteaba como una nueva estructura dentro de la universidad diseñada desde el inicio para eh, realizar eh, proyectos que realmente desde su diseño fueran colaborativos entre eh, personas que representaban saberes eh, que en la universidad pues habitualmente están eh, parcelados, están desconectados. Empezábamos a hablar de eso que ahora ya es un, eh, pues una llamada constante cuando oímos hablar del futuro de las universidades que es la... Eh, Interdisciplinariedad, hay ¿Eh? quien hablaba ya entonces de multi, multidisciplinariedad es poner las disciplinas una al lado de otra y ocasionalmente colaborar. Interdisciplinariedad es una colaboración más profunda que permite generar conocimiento nuevo. No se confunda nadie, interdisciplinar no significa antidisciplinar, creamos esta estructura siendo respetuosos, con los campos tradicionales del conocimiento que tienen que seguir profundizando y seguir avanzando, pero en el momento en el que nos toca vivir, además, a quienes estamos en el mundo de la academia, se nos pide una tarea adicional que es ser capaz de entendernos, de colaborar y diseñar conocimiento nuevo a través de la colaboración entre disciplinas. Esto es interesante porque además nos dimos cuenta de que no solamente hacían falta las disciplinas de la tecnología, de la innovación eh, digamos, convencional o más, más visible, sino que era importante que colaboráramos con eh, otras disciplinas que no estaban representadas en mi universidad, que es una universidad tecnológica, y empezamos a colaborar con la, unidad, con la universidad complutense. Es más, a medida que fuimos avanzando en este proyecto, que ponía el foco en, eh, inicialmente en la cooperación internacional para el desarrollo, en los grandes problemas de la lucha contra la pobreza, eh, vimos que necesitábamos, además, generar un entorno confortable para colaborar con otros actores de la, de la sociedad. Y nos encontró en este camino la Agenda 2030, que eh, bueno, ponía en evidencia al recoger lo mejor del conocimiento científico y al recopilar eh, los grandes acuerdos en las cumbres tanto de lucha contra la pobreza como de medio ambiente. Y también al incorporar al sector privado esa necesidad a la que me refería antes como ineludible de una colaboración mucho más mm, profunda entre los saberes y entre los sectores. Han sido diez años de, de experiencia muy, muy interesantes. Hemos creado una comunidad muy amplia de, de investigadores y sobre todo un ecosistema de relaciones con el sector público, el sector privado y la sociedad civil muy potente. Y además nos hemos tenido que desenvolver en un mercado porque para este centro pues no había un presupuesto y sigue sin haber un presupuesto de la propia universidad. Es una iniciativa que surge casi como una, un emprendimiento dentro de la, de la universidad. Después de diez años, cuando nos preguntan qué es lo que hacéis, pues realmente lo resumimos en esto. Nos dedicamos a la ciencia, pero también al arte de la colaboración. Colaborar, colaboramos todos. Yo creo que cuando se nos llama a la colaboración, a la generación de alianzas, es que mi día a día es un día de colaboraciones. La industria, yo le explico a mis alumnos y seguramente hay gente que, que, que en clase dice, explica lo mismo, en la industria se compite, pero también se colabora mucho. Es más, hoy lo que compiten son redes de eh, aprovisionamiento, redes de suministro, frente a redes de suministro. Pero... Eh, tenemos que aceptar que la colaboración nos resulta familiar y lo hacemos relativamente bien cuando lo que manejamos son transacciones entre intereses y necesidades o cuando queremos mejorar la eficiencia o la calidad de algún producto, de algún proceso, de algún servicio, si hablamos de la administración pública. En cambio, nos cuesta mucho colaborar para cambiar. Y mucho más eh, nos cuesta mucho eh, colaborar para cuestionarnos las cosas, para cuestionarnos los sistemas tal como funcionan hoy. Y lo que desde nuestro centro queremos hacer es eh, plantear eh, métodos, eh, prácticas y también demostraciones de que la colaboración es. Perdón. De que la colaboración es. Eh, transformadora es posible, porque como dice esta pancarta tan vista en las manifestaciones eh, eh, eh, que, que hemos, eh, eh, a las que hemos asistido sobre eh, el problema del cambio climático, realmente la tarea que tenemos eh, no es la de desarrollar más tecnología para protegernos contra el cambio climático, lo cual es importante, sino eh, sobre todo reconocer que hay fallos en el actual uh, orden, en el actual sistema uh, productivo, en el sistema de consumo, en el sistema de relación y eh, esa colaboración de la que hablamos nos tiene que ayudar a cuestionar uh, los sistemas y avanzar hacia sistemas nuevos. Desde, desde lo que hay valioso en lo que hemos construido en las últimas décadas, que nos ha traído pues, prosperidad material, sobre todo a, a países y a regiones como, como esta, pero que sabemos que si no se modifica nos lleva por una ruta realmente complicada. Y eso hace que cuando nos planteamos proyectos, cuando nos planteamos iniciativas o cuando desde la administración nos planteamos qué o no financiar, eh, tengamos que introducir consideraciones nuevas, no solamente sobre qué es aquello que técnicamente es viable y está bien, o económicamente es eficiente, sino qué es aquello que tiene capacidad transformadora. Hace unas semanas coincidí con un, con un colega, con el profesor Inerarity, que seguramente le, le conocen muchos aquí. Eh, estuvimos en una conferencia en, en Lisboa Hablando de estas cosas y él eh, es muy hábil eh, con la palabra, como saben, y es capaz de resumir en una frase provocadora algo que tiene una cierta complejidad. Y decía esto, ¿eh? le, le dije, Daniel, esto es el teorema de Inerarity. Hoy, hoy no hace 10 o 20 años, para solucionar o arreglar algo, decía, hay que empezar por arreglar antes todo. Hay que empezar por eh, cuestionarse las, las cosas. ¿Por qué? Porque realmente, a ver si puedo oír que me está bailando esto, estamos eh, en una situación de, de estancamiento que, a pesar de que el repertorio, lo hablábamos antes en la, en la comida, el repertorio de posibilidades, de proyectos, de emprendimientos que nos pueden presentar en un foro como este, pues es muy estimulante y nos puede hacer pensar que las cosas van bien, realmente hay una brecha enorme entre la ambición, entre lo que sabemos que tenemos que hacer y lo que realmente estamos consiguiendo. Aquí tienen la más que vista paleta de colores de los objetivos de desarrollo sostenible, ese gran acuerdo al que llegamos en 2015 y que a día de hoy sería impensable, tal como están en este momento la, las relaciones internacionales, en, en este acuerdo que condensó las agendas social, medioambiental y de prosperidad económica en una única agenda residía nuestro, nuestra esperanza de en una generación eh, avanzar hacia un mundo más sostenible desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la, equidad, de la equidad y desde el punto de vista de la prosperidad económica que todos deseamos. Y además fue resultado de un proceso muy amplio de, de consenso, de deliberación, como nunca antes en el ámbito de Naciones Unidas, en el ámbito internacional eh, habíamos tenido, 193 países firmaron este importantísimo acuerdo. Estoy seguro que mucha de la gente que, que está aquí en la sala comparte conmigo que, que tuvimos un momento de, de gran esperanza. Eh, yo renuncio a renunciar, como se está empezando a ver ahora, que este acuerdo siga siendo válido y sigo renunciando a pensar que vamos a ser incapaces de llegar a 2030, mirarnos y decir hombre, aquello mereció la pena, hemos llegado a un escenario eh, mejor, Mejor y que nos está sacando de una trayectoria que sabemos que directamente es tremendamente peligrosa. Eh, pero pero lo, cierto, lo cierto, y tenemos que, que admitirlo aquí, es que las cosas no van bien. Este es el índice agregado que eh, publica la red académica de Naciones Unidas y en su última edición nos dice que estamos estancados que no estamos avanzando, que tendríamos que multiplicar por 15 la velocidad de avance hacia los objetivos de desarrollo sostenible aplicando los indicadores y los meta, las metas que contiene la, la agenda. Es una mala noticia, pero que nos tiene que hacer reaccionar. Las causas pueden ser muchas pero eh, no podemos dejar de ver el sistema, de dejar de, ver la, de tener la perspectiva global eh, y reconocer lo que nos está pasando para tomar decisiones. Yo hoy en la, la media hora que, que tengo de exposición y en el debate que tendremos después me gustaría que, que miráramos las cosas con una perspectiva eh, de sistema, con una perspectiva global y que nos alejáramos de las distracciones y el colorido de lo que puede ser al final una historia de una gran canción, de una cantinela que nos hemos contado unos a otros y que realmente no nos ha sacado de esa trayectoria peligrosa que la ciencia nos eh, demuestra con contundencia eh, que, que está ahí, que, que estamos en ella. Esta es la imagen conocida de los límites planetarios, de Johan Rockström, que nos está diciendo, cuidado, que eh, no solamente es el cambio climático, es eh, la destrucción de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, ciclos muy importantes para la vida, como el ciclo del, del nitrógeno, que no estamos respetando, que estamos yendo más allá de la biocapacidad de la Tierra y esto es solo en términos ambientales, en términos sociales, sabemos que tenemos problemas muy serios, de aumento de la desigualdad intrapaís e incluso en términos existenciales tenemos problemas serios también de sostenibilidad, digamos, psicológica eh, por, por la, la manera que, eh, que, que tenemos de, de construir el, el entorno laboral, el entorno de relaciones, etcétera etcétera En definitiva, y como primer mensaje de mi eh, presentación, eh, creo que debemos eh, adoptar una perspectiva mmm, sistémica y no incremental. Me refería antes a los proyectos, a las iniciativas, a las financiaciones. Durante mucho tiempo, eh, los que somos investigadores lo conocemos muy bien, eh, hemos eh, ido avanzando poco a poco, eh, pareciera que estábamos en un sistema que no era necesario cuestionar en sus fundamentos, y los proyectos que se financiaban eh, en el ámbito, por ejemplo, de la investigación, fondos europeos, etcétera, etcétera, buscaban pe pequeños eh, mejoras eh, incrementales con alguna ocasional disrupción y la, la, la lógica, la racionalidad de la financiación, eh, que era prudente, que trataba de limitar riesgos, pues iba a, alimentando esa lógica incremental. Con la lógica incremental ya sabemos que no provocamos cambios sistémicos a tiempo. En el tiempo que tenemos. Es decir, no solamente necesitamos cambiar sistemas, sino que sabemos que la urgencia es muy grande. Por eso tenemos que ver cómo esas transiciones o transformaciones de las que se habla aquí en estos días, esos proyectos que traemos a la mesa desde la universidad y desde diferentes actores, se pueden de alguna manera conectar con alguna esperanza de cambios profundos o sistémicos y además de cambios veloces y a tiempo. Porque lo que sabemos, mirando en retrospectiva, es que solemos cambiar cuando lo hacemos deliberadamente, solemos cambiar relativamente lentos. Esto es una, una gráfica que creo que es muy ilustrativa de uno de los últimos informes de Naciones Unidas sobre el estado del medio ambiente y lo que hacía era preguntarse cómo la ciencia, cuánto tiempo tarda la ciencia en descubrir transferir y que la transferencia se convierta en política pública que al final cambie la vida de los ciudadanos en temas críticos que están en el eje de ordenadas. Y claro, los, los, los tiempos de, desde que la ciencia empieza a, a desarrollar el, el conocimiento hasta que eh, ese conocimiento nuevo lo vivimos en nuestras carnes, pues son de décadas. A veces son incluso de, de siglos. Claro, si esto es así siempre o tenemos contraejemplos, pues bueno, tenemos un contraejemplo muy cercano que es el del desarrollo de la vacuna. Nos decían una vacuna por lo menos va a, tener, a necesitar cuatro o cinco años en su desarrollo y empresas como Moderna nos enseñaron que podían hacerlo en cuatro meses. Podemos cuestionar si las empresas privadas en ese sector tuvieron prácticas abusivas, lo que, lo que quieran, nosotros hemos analizado el caso en particular de Moderna y hemos tenido ocasión de tener a sus máximos responsables para explicarnos cómo fue el proceso y el proceso explica, en mi opinión, que se pueden recortar estos tiempos cuando, y vuelvo al principio de mi exposición, la colaboración público-privada y social funciona y para eso además tiene que haber un ímpetu, un impulso, una deseabilidad social muy fuerte. En el caso de Moderna, como, como sabrán, hubo una colaboración entre el sector público, reguladores, financiadores, el sector privado, no solamente la empresa farmacéutica, sino también el, eh, el sector de la, de la inversión privada. 30.000 personas que se pusieron la, en su, la vacuna de una compañía que no había producido nunca nada anterior, anteriormente. Y eh, bueno, pues eso permitió que en muy poco tiempo un conocimiento científico que se había acumulado gracias a que existe otra racionalidad de la que no estoy hablando aquí que es fundamental, que es la ciencia que con sosiego, la ciencia básica, sigue avanzando y va dándonos un repertorio amplio de descubrimientos que a día de hoy a lo mejor no tienen solución, pero sí a, a futuro. Eso permitió eh, eh, incorporarse a, al sistema de producción de esta empresa, adaptarse, eh, conseguir hacer en cuatro meses lo que en condiciones normales hubieran sido a lo mejor cuatro años. Fue tan rápido que para mucha gente creó una cierta duda, o una cierta, digamos, sí, sospecha de que aquello no era seguro. Entonces, bueno, pues tenemos que hacer las cosas de manera diferente como las hemos hecho hasta ahora, de manera veloz porque el tiempo apremia, pero tenemos ejemplos de que las cosas pueden avanzar bien. Segunda cuestión. No solamente nos hace falta colaborar, ir más rápido, etcétera, sino que tenemos que reconocer que el orden institucional en el que estamos operando fue construido para otra cosa. Nuestras instituciones han funcionado muy bien, en países como el nuestro, en un orden que era diferente. Digamos, por ejemplo, aquí hay gente que trabaja en el sector público, el desarrollo eh, tan eh, positivo y tan ejemplar que tuvo en nuestro país eh, la, la sanidad pública. La sanidad pública en regiones, pongamos Andalucía, que lo conozco relativamente bien, eh, permitió que en la década de los 80 hubiera un salto tremendo en el servicio a la, a la ciudadanía y eso se pudo hacer con una mezcla de inversión pública de impulso político muy, muy claro en un, en un contrato o un consenso social que existía entonces una vez que, que se instaló la democracia en nuestro país y además conocimiento y preparación de, de cuadros técnicos en, para, para, para poder prestar el servicio sanitario. Claro, 40 años después... Cuando los especialistas nos hablan de salud dicen es que ahora las cosas son un poco distintas y empiezan a hablar de una cosa que en inglés se llama el One Health. Resulta que es que eh, asegurar una buena eh, cobertura de, de salud implica pensar en la salud planetaria, implica pensar en la salud de los ecosistemas, implica pensar en la salud global y entonces la salud ya es difícil asignarlas, si esto fuera cualquier administración, a una de esas cajitas, a la Consejería de Salud y al Departamento de Inversiones. No funciona. Nosotros voy a poner luego ejemplos de, de trabajos que estamos haciendo desde la universidad articulando actores en el, la transformación de ciudades y nos pasa mucho en las ciudades que cuando, por ejemplo, queremos trabajar en la transformación del modelo de movilidad, nos queda siempre la pregunta, ¿dónde va a caer esto? ¿En qué cajita va a caer? Si cae en la cajita de medio ambiente y movilidad, resulta que es muy difícil desde el principio diseñar la nueva movilidad con la colaboración de aquellos que están en Hacienda o de aquellos que están en el ámbito de la participación ciudadana o de quienes están en urbanismo, pero resulta que la movilidad... Igual que el problema de la salud, es un problema complejo que requiere una respuesta institucional distinta. Entonces, durante mucho tiempo nos vino bien parcelar las instituciones, eh, especializarnos, eh, desarrollar una división funcional del trabajo eficaz y eficiente, pero hoy eso es insuficiente para abordar muchos de los problemas que tenemos. en Nuestro orden eh, institucional... Eh, Uh, eh, tiene, tiene mucho de esto, de esta lógica jerárquica y funcional y esto puede responder bien al modelo de muchas administraciones públicas, universidades, incluso grandes corporaciones que vienen funcionando de una determinada manera durante eh, mucho tiempo. Esto está sacado de un artículo que tuvo mucha repercusión en Harvard Business Review, que eh, lo que hacía era analizar cómo se habían estructurado las empresas que habían conseguido mejores resultados en términos de innovación eh, y en términos también económicos en la bolsa norteamericana, y eh, su autor, Cotter, eh, llegó a la conclusión de que todas esas organizaciones habían, además, de, mantener, de, de operado en su primer sistema operativo, en su primer sistema de organización, habían sido capaces de desarrollar un espacio de actuación, de innovación, de operación distinto. Lo que llamó él el segundo sistema operativo. Un sistema en el que eh, podían eh, realizarse las cosas de otra manera. Los departamentos podían, podían interactuar las lógicas de fallo y de, digamos, de, de control eh, cambiaban con respecto a las, a las primeras y donde eh, las personas que participaban en el sistema operativo convencional, que tenían su asignación en una determinada función, tenían licencia para operar y para experimentar de manera diferente. Esto es interesante, esta idea del doble sistema operativo, porque con esa urgencia que tenemos está claro que las instituciones, nuestras organizaciones, no van a poder transformarse de un día para otro pero sí que van a poder y están empezando a crear sistemas de trabajo y de operación distintos, compatibles con los sistemas convencionales que nos permitan poner en marcha innovaciones que realmente tienen esa capacidad de entender el sistema, de empezar a arreglarlo todo antes de concentrarse en una sola parte y de empezar a experimentar de otra manera. Esto es sumamente importante porque como nos recuerda a Frederic Laloux, Hoy estamos ante problemas de máxima complejidad y para esos problemas de máxima complejidad no nos sirven las estructuras funcionales, piramidales, jerárquicas eh, que hemos tenido hasta, hasta ahora. Tenemos que ejercer el control de otra manera, el control sigue siendo fundamental. Tenemos que asignar los recursos de manera transparente, pero de otra forma también. Tenemos que invertir más en ecosistemas y menos en proyectos aislados. si sí, eh, queremos reconocer que el problema que estamos teniendo es que eh, pues no estamos ante una crisis puntual, estamos ante lo que los autores, eh, eh, muchos autores están llamando policrisis y eso requiere eh, una respuesta institucional de, de, otro, de otro orden. En definitiva, para arreglar algo hay que empezar por arreglar antes todo, hay que eh, ser capaces de mantener esa racionalidad de sistema hay que generar eh, lógicas de operación y de trabajo entre las administraciones, las universidades, el sector público, el sector social de otra naturaleza. Y esto está diagnosticado desde que eh, la Agenda 2030 dedica un objetivo entero, el objetivo 17, a las Alianzas para el Desarrollo, que nos está hablando exactamente de eso, de todos los objetivos, seguramente es el más rezagado porque es el que más... Eh, ...resistencias encuentra en nuestro orden institucional. Yo le decía a Daniel Inerarity en, en aquella conferencia, digo, bueno, pero esto, quién, cómo, dónde, cómo, cómo, cómo, cómo hacemos esto, cómo pasamos de lógicas incrementales a lógicas sistémicas cómo generamos modelos de colaboración público-privada social o público-privada comunitaria que realmente sean eficaces, que nos ayuden a transformar sistemas enteros, como el sistema de salud, el sistema de movilidad, el sistema de protección social, etc., con la ambición que no queremos perder de los objetivos de desarrollo sostenible. Y Daniel me decía, yo no soy un hombre de acción, le digo, pues, es verdad, pero las universidades son ámbitos solo de reflexión o podemos ser ámbitos que propiciemos una acción transformadora. Yo creo que tenemos que ser las dos, las dos cosas. Y, y desde mi, mi centro, modestamente, estamos tratando de demostrar de que las cosas pueden ser diferentes. No somos los únicos, afortunadamente hay, hay más. Y en esta segunda parte que comienzo ahora de mi exposición, lo que quiero es traer aquí un ejemplo concreto. No quedarme en lo que he leído y en lo que he observado desde el ámbito académico, sino traerles la buena noticia de que la innovación de sistema, la innovación sistémica, transformadora, la colaboración profunda, público, privada y social, que no solamente se realiza por intereses transaccionales, sino por una vocación realmente transformadora de los actores, es posible. Y, y bueno, y les traigo un ejemplo, ¿eh? hay, hay más. Y ese ejemplo tiene que ver además con una inversión que estamos haciendo todos eh, en Europa, que es el nuevo programa de ciencia e innovación europeo, el Horizonte Europa, que eh, eh, cuando se estaba eh, diseñando hace tres años hizo una evaluación de eh, los resultados del programa Marco anterior, saben que en Europa cada cierto tiempo hay un programa Marco que dedica una cantidad muy importante de recursos a financiar la ciencia y la innovación. El de ahora tiene 100.000 millones de euros, que no está nada mal. En esa evaluación el programa Marco hizo una reflexión crítica. Hemos sido capaces de desarrollar patentes, de desarrollar mucho conocimiento científico, por lo menos a través de los medios científicos, papers, etc. Hemos formado a muchos investigadores, pero no estamos consiguiendo impactar en la sociedad como desearíamos. No estamos consiguiendo contribuir a ese cambio que indican los objetivos de desarrollo sostenible. Respuesta, necesitamos algún instrumento diferente. Y ese instrumento se llama Misiones Europeas Europeas hacia la sostenibilidad, programa de misiones eh, que seguramente algunas personas han, han escuchado aquí y que está inspirado en un modelo que viene ya de, de, de lejos, que es la innovación basada, orientada en grandes misiones transformadoras. Se suele poner como ejemplo la misión Apolo. ¿Eh? que tuvo toda una serie de, de efectos positivos en distintas industrias, que tuvo unos efectos sinérgicos muy importantes y que colocó a, a Estados Unidos en aquel entonces como la eh, líder eh, mundial en, en, en tecnología y en otras muchas cosas, pero podemos mm, entender que la misión también es la vacuna a la que me refería antes, o que mm, algunas ciudades cuando han puesto en marcha sus olimpiadas han tenido efectos misión, es decir, colocar... Un propósito ambicioso, muy difícil de, de lograr, generar la adhesión y la deseabilidad en los diferentes actores, generar también un consenso en la ciudadanía muy amplio sobre la pertinencia de esa, de esa misión y construir el entorno institucional y financiero adecuado para... Eh, eh, introducir el, el combustible eh, eh, económico que hace falta para lograr una, una misión de, de envergadura. Bueno, pues esto eh, se estuvo discutiendo en la, en la comisión, eh, seguramente habrán oído hablar de, de Mariana Machucato, yo tuve el, el gusto de, de trabajar en su misma la, departamento cuando estuve en la Universidad de Sussex y ella empezaba a darle vueltas a todo esto, inspirada, por cierto, de una autora de, de origen venezolano, Carlota Pérez, que yo creo que es realmente la, la persona que, que, que, que tiene un conocimiento más profundo de, de las transformaciones sociotécnicas en la historia contemporánea. Eh, Mariana muy hábilmente convenció al comisario de entonces, al comisario Moedas, de la pertinencia de este, de este enfoque de misión. Y ahí hubo gente, aquí están las historias estas siempre tienen que ver con personas que, que dan el paso adelante, que eh, asumieron que el enfoque de innovación basada en misiones es un enfoque incompleto. Es inspirador, ahora contaré de qué se trata, pero los eh, instrumentos eh, financieros, los instrumentos organizativos, etcétera, que hay que poner en marcha, no estaban, no estaban. Eh, disponibles Y siguen sin estarlo, a pesar de que hemos lanzado la misión. Es decir, se aceptó que no teníamos sol soluciones a priori para eh, resolver los grandes retos a los que ahora me referiré y que resuelven las misiones. Pero esto es algo que tenemos que reconocer. Para muchos de los problemas que tenemos enfrente... Cuando estos problemas no son específicos, son problemas más inespecíficos, más que tienen que ver con la complejidad, con la necesidad de una evolución progresiva de, de sistemas, no tenemos soluciones. Y esto es algo nuevo en un, en, un, en un programa como este, no tenemos soluciones, pero no solamente es que nos falte el conocimiento, es que nos faltan también las eh, herramientas. Bueno, la Comisión empezó a trabajar y, por supuesto, lo que dijo es los Objetivos de Desarrollo Sostenible venían sin instrucciones vienen sin instrucciones, si ustedes leen eh, el, los documentos fundacionales de los ODS, bueno, pues hablaban de unas metas, unos indicadores, unos medios que decían de, de implantación o de implementación, y había un bonito documento, que yo le recomiendo a todo el mundo leer, que es el camino a la dignidad que se subtitula hacia una gran transformación, de lo que estamos hablando aquí hoy, eso fue en el año 2015, pero, pero no, no había una, digamos, un equipamiento metodológico para aplicar la Agenda 2030. De hecho ha habido toda una legión de académicos y consultores que se han puesto las botas haciendo aterrizajes, alineamientos, agendas relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos que reconocer desde el lado de la administración pública que en muchos casos han sido poco satisfactorios. Ha habido otra legión de consultores que a las empresas les han coloreado sus estrategias con los objetivos de desarrollo sostenible. Pero si todo eso hubiera tenido efectos transformadores estaríamos hablando de otra cosa hoy y no del estancamiento al que me he referido antes. Las misiones yo creo que son eh, uno de los primeros intentos de tomarse en serio la Agenda 2030 y de asumir el reto transformador que realmente tiene la, la Agenda. ¿Qué hizo la, la Comisión? Pues plantear si en vez de una lectura vertical de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, yo contribuyo al 7, Meta 7.1 con estos indicadores, hacemos una lectura transversal y encontramos eh, propósitos transformadores, grandes palancas de, de cambio que pueden tirar simultáneamente de distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible y generar así un efecto de aceleración como el que necesitamos. Y para eso la Comisión creó cinco grupos de, de trabajo en cinco asuntos clave para la agenda internacional y en particular para la agenda europea, ahí los tienen. Eh, y desde mi centro tuvimos la ocasión de participar a través de, de un, un colega que fue elegido uno de los 15 miembros de la misión de Ciudades, eh, que eh, está ahí arriba, Ciudades eh, Inteligentes y Climáticamente Neutras. Esto fue alrededor hace, aproximadamente hace tres años. La comisión crea este, este grupo de 15 especialistas donde había eh, personas con experiencia en el mundo municipal, alcaldes de ciudades importantes europeas, había gente del sector industrial y algunos académicos como mi colega Julio Lumbreras, que fue quien fue seleccionado por parte de España. Las primeras, las primeras reuniones de lo que estaban hablando era de, sobre todo de Smart Cities. Vamos a cambiar las ciudades europeas y hacerlas climáticamente neutras, la misión es neutralidad climática de las ciudades, a fuerza de invertir en tecnologías, sobre todo tecnologías vinculadas al mundo de las TIC, de las tecnologías de la información. A medida que ese grupo fue avanzando, fue pidiendo informes, fue analizando las cosas, la visión de la misión fue modificándose. Y se llegó a la conclusión de que las tecnologías eran imprescindibles, pero que la neutralidad climática era imposible si no había una implicación ciudadana muy fuerte, si no había uh, un trabajo en distintos subsistemas de la ciudad, no solamente en el tecnológico, también en el regulatorio, hay muchos bloqueos a la neutralidad climática porque la legislación no permite hacer las cosas. También financiero, hacen falta nuevos instrumentos financieros y se empezó a desarrollar algo que ya aparece en los papeles de la Comisión, no solamente en el ámbito de las misiones, que es una noción de innovación de sistema o innovación sistémica. Ya no podemos parcelar la innovación tecnológica, la innovación financiera, la innovación regulatoria, la innovación social, todos tienen que ser parte de un proceso de transformación global. Esto es, esto es interesante porque hasta entonces la lógica de los programas europeos es dividir los, eh, eh, los fondos en llamadas que tienen una orientación más tecnológica, más social, más de derecho, etcétera, y luego eso en sus work packages y cada uno trabajando en lo suyo. Ese, ese, ese enfoque evidentemente no es, no es adecuado para esto. Y se planteó entonces un cambio. La neutralidad climática tenía que ser para la ciudadanía, para que viviéramos mejor y ahora explicaremos por qué pero también con la ciudadanía, con la ciudadanía no solamente legitimando, legitimando la misión, sino actuando de manera comprometida en eh, la transformación de su propia ciudad. Fue un debate realmente muy largo, interesante, polémico en algunos momentos, pero ha ido parejo a que grandes programas europeos de ciencia e innovación como Climate Kick, que es el programa de ciencia e innovación que más financiación ha tenido, un programa muy difícil, muy, muy complejo, eh, que está, además, eh, trabajando aquí en, en, en Donosti, eh, se diera cuenta y enunciara, después de invertir 4.000 millones de euros en innovación climática, que, la, que el camino hacia la neutralidad climática es, ante todo, un camino de transformación social y cultural. Bueno, en, en esas eh, hemos estado en estos años hasta que hace unos cuantos meses se lanza la misión de ciudades climáticamente neutras e inteligentes. La duda que teníamos era qué respuesta íbamos a tener. Porque en Europa hay eh, 950, aproximadamente, ciudades elegibles para entrar en esta misión. Se había planteado un umbral de tener 50.000 habitantes. Y, bueno, ¿cuántas ciudades van a plantear candidaturas? ¿Eh? Cuando surge la posibilidad de una Olimpiada, pues se prepara una candidatura y se presenta. Había, había muchas dudas en la, en la comisión. Finalmente, esto fue un gran éxito. Se presentaron 377 ciudades con candidaturas. España, en España se presentaron 28 ciudades, de todas ellas fueron elegidas 100 más 12, 12 de estados asociados, 100 de estados, de estados miembros y eh, aquí tienen la, la, la lista, perdón, ay, se me ha ido, disculpen, ay, pues no la he traído, creía que tenía la, la lista, Aquí está, la lista de las ciudades que han eh, salido eh, elegidas. Ahí están las españolas, las, cuatro de perdón, las cinco de mayor población, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza, y se añadieron Valladolid y Vitoria. De las 28 fueron elegidas eh, estas, eh, se analizaron sus candidaturas y un grupo en la comisión eligió, ahí tienen el resto de, de ciudades. Primera cuestión interesante en la que empezamos a hablar de, de colaboración. Esas siete ciudades habían estado colaborando y preparando sus propuestas de manera, digamos, colaborativa. ¿Por qué? Porque desde el centro que, en el que yo trabajo, cuando empezamos a ver que se estaba lanzando la misión, hicimos una llamada en plena pandemia a través de una iniciativa que se llamó El día después, que sigue, sigue funcionando, a que concejales y representantes públicos de alto nivel de ciudades españolas empezaron a pensar en términos de misión. Y, bueno, pues por contactos que ya teníamos, por trabajos con programas de, de investigación anteriores, pues se fue creando un pequeño ecosistema de personas que representaban a ciudades y que empezaron a creer en esto. Y además cuando se lanza la misión europea dijeron no queremos ir a la clásico juego competitivo, hemos estado colaborando tres años, no queremos ir Zaragoza contra Valladolid, pero si es que nuestros concejales están ya colaborando. Entonces hicimos un diseño de las candidaturas que fue colaborativo y además partía ya de algunos proyectos conjuntos, de una visión mucho más clara y no fue casualidad que estas ciudades fueran elegidas. Es interesante esto porque está llamándonos a cambiar un poco la lógica de las llamadas, en este caso de los programas de ciencia e innovación, que suele ser una lógica de competición, a su compatibilidad con una lógica de cooperación. Y recientemente, ahora lo, lo veremos, se ha creado una plataforma española de ciudades con el, el, el mandato del propio gobierno de España para que estas siete ciudades y otras ciudades que deseen participar en la misión sigan trabajando de manera colaborativa. En este tiempo en el que hemos estado trabajando hemos descubierto varias cosas. Una tiene que ver con la pregunta que hemos lanzado antes. El enfoque de misiones nos permite poner sobre la mesa retos que a mí me gusta llamar unificadores. Aquí tienen una foto de hace unos meses en el Senado, donde la vicepresidenta del gobierno compartió sesión con el alcalde de Madrid, la alcaldesa de Barcelona, y está el alcalde de Sevilla entonces, Juan Espada, y el alcalde de Valencia. Por cierto, Valencia, gracias a este trabajo, acaba de ser elegida ciudad verde europea para el año que viene. Hay algunos réditos políticos de corto plazo muy interesantes con este enfoque. Luego se sumaron otras tres ciudades que conformaron CITIES, que es la iniciativa de la que les hablaba, que tres años antes de la misión, en plena pandemia, empezó a hacer que estas ciudades trabajaran juntas y lo hicieran con muchos otros actores. En un país tan, con tanta polarización como, como este y como otros muchos, a mí me sorprendió que, que esta foto no fuera, no sé si portada, pero bueno, una foto interesante donde se ve ciudades de signo político muy distinto con, el, con su gobierno, firmando, aquí en este caso fue un acuerdo que llamamos precontrato climático, porque era previo a la entrada de las ciudades en la, en la misión. Y es un acuerdo con contenido. ¿eh? El gobierno se comprometía a una serie de cosas y las ciudades llevaban proyectos eh, tractores. Eh, este es un reto unificador porque une a ciudades distintas, de signo político distinto, de tamaño diferente, de problemáticas también distintas, pero con un potencial de colaboración muy grande, pero une también a los actores. Eh, en el desarrollo de la misión de la ciudad de Madrid, por ejemplo, desde nuestro centro estamos eh, trabajando simultáneamente en concertar a los actores eh, de la sociedad civil, la misión es un ámbito en el que muchos de los nichos de innovación, de innovación social, solemos eh, calificar, o de innovación ciudadana que están desconectados encuentran un elemento o un ámbito de interconexión muy fuerte. Esto fue hace tres semanas en eh, un espacio parecido a este, el, la Casa Encendida de Madrid, donde tuvimos durante un día un festival con eh, organizaciones de la sociedad civil que están desarrollando experiencias muy interesantes en la ciudad pero en general muy pequeñas y que gracias a la misión están empezando a interconectarse. No olvidemos una cosa, en la historia de la innovación que nos transforma, en muchas ocasiones las primeras iniciativas, las primeras experiencias aparecen en los márgenes del sistema y luego pasan a amplificarse y de alguna manera a legitimarse en el centro del sistema, en el régimen. Hoy en nuestras ciudades estamos hablando de comunidades energéticas. Esto es una cosa de hippies ¿eh? o de eh, agricultura, alimentación sostenible con agricultura de proximidad. Entonces, estos nichos tienen mucho sentido en la, en, la, en la misión y así lo reconoce la Comisión Europea. Estamos hablando del gran programa de ciencia e innovación, 100.000 millones, pero es un programa en el que el perímetro de innovación tiene que incorporar a este tipo de actores. Es unificador también porque incluye a, a, a, retos intergeneracionales. Aquí tenemos un ejemplo de un trabajo también de hace dos meses, en, o menos, estaba todo, sí, dos meses, esto fue en el mes de septiembre, eh, eh, sobre temas de alimentación con con alumnos en el, en el campus, pero conectado con la misión. Une a investigadores. Esto es unas sesiones que, que hacemos de interconexión de, de investigadores que trabajan en el ámbito de las ciudades. Une a las propias ciudades co-creando. Esto es en la Universidad Menéndez Pelayo, que juntamos a las ciudades Misión, y están desarrollando proyectos multicidad colaborativos. Lo cual, además, para la industria y para los financiadores es muy interesante porque permite presentar proyectos de, de una gran escala, que une también a, al mundo del sector privado. Esto, hablamos mucho de ello, pero nos cuesta muchísimo traer al sector privado a estos ámbitos donde se, habla de, se trabaja realmente en colaboración público-privada y social. Esto es en la COE, la COE eh, va a ser uno de los actores más activos en la, en la misión y ahí había representantes de empresas, representantes de ciudades y representantes de grupos de inversión. Y también al mundo del arte. ¿eh? Si la, uh, uh, la, la transformación de ciudades, la, la misión de ciudades, es una historia de cambio social y cultural, tiene que estar el ámbito de la creación artística. Esto es en el Matadero Madrid, también un espacio muy interesante, donde hemos tenido toda una serie de sesiones de vinculación de científicos con artistas para reimaginar y pensar en el futuro de las ciudades. Por tanto, es un reto realmente unificador. Lo es para Europa y lo es también con otras regiones del mundo. Habremos fallado estrepitosamente si en Europa conseguimos llegar a algo parecido a la neutralidad climática en un tiempo razonablemente breve y el resto del mundo no está ahí. Esto es un informe también en el que participó Mariana Machucato en el que el Banco Interamericano de Desarrollo está planteándose una adaptación del enfoque de emisiones a Europa. Yo, como decía antes, vengo de trabajar en el mundo de la cooperación internacional durante bastantes años. Trabajé en la Agencia Española de Cooperación y la cooperación internacional se está, dice que se está repensando siempre, pero está un poco atrapada en una especie de bucle melancólico. Seguramente, seguramente las misiones y las, transacciones, perdón, y las transiciones son la oportunidad enorme que tenemos de provocar una cooperación distinta. Yo lo intento... En mi universidad intento convencer al ámbito de las relaciones internacionales, al vicerrectorado correspondiente y a la dirección de cooperación sin mucho éxito porque están atrapados en el proyectito, en el microproyecto, en la pequeña financiación de la, de la agencia. Creo que lo van a acabar viendo. Realmente hay una oportunidad enorme de utilizar las misiones como un reto unificador también con aquellos países que tradicionalmente hemos llamado países en desarrollo. Segunda cuestión que estamos aprendiendo con la, la misión. La misión es una palanca enorme para la innovación. Eh, la gente a veces se acerca a, a esto y dice, hombre, si estáis metidos solamente en la agenda verde, neutralidad climática, pero no es cierto. La agenda de neutralidad climática de una ciudad es una agenda que puede generar y debe generar empleo de calidad, es una agenda que puede generar inclusión en la ciudad. No olvidemos que uno de los ejes de esta agenda es la mejora de la eficiencia de los edificios y, por lo tanto, da una oportunidad enorme para la rehabilitación de barrios y viviendas especialmente vulnerables y es una oportunidad enorme para mejorar la salud de los ciudadanos. Entonces, hay un efecto palanca, un efecto tractor muy importante en las misiones si se eligen bien esos retos unificadores. Aquí tenemos algún... Algún ejemplo, en el caso de, de Madrid, eh, algo que están haciendo todas las ciudades españolas ahora es eh, reintroducir la naturaleza por una cuestión de absorción de emisiones, pero también de adaptación. Eh, la, uh, la, la, las, la, las inversiones en naturaleza en la ciudad, en este caso el bosque metropolitano, en un entorno tradicional de silos, como el que veíamos a la izquierda, el Sistema Operativo 1, es sobre todo una cuestión de infraestructura. Es un, tema de, un problema de infraestructura y de inversión. ¿Qué hemos hecho gracias a la misión? Pues empezar a preguntarnos con los funcionarios municipales, con los estudios de arquitectura, con las empresas con experiencia en el, en el sector, con los barrios, si el bosque metropolitano podía ser algo más podía tener ese efecto palanca y por supuesto que lo tuvo, tanto que incluso sin eh, grandes innovaciones eh, administrativas o regulatorias, con unas licitaciones tradicionales conseguimos que los pliegos de las licitaciones fueran distintos y se premiaran proyectos eh, para eh, el despliegue del bosque que fueran realmente ejemplos de colaboración público-privada y social. Es decir, hay un efecto palanca muy interesante que puede tirar simultáneamente, de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, las misiones, en la práctica, están de verdad mostrándonos que eh, se puede colaborar entre silos. Lo primero que estamos pidiendo, eh, y la Comisión lo ha puesto como una línea roja, es que cualquier ciudad-misión tiene que generar un segundo sistema operativo de colaboración entre áreas municipales diferentes. Y eso está permitiendo ir hacia enfoques de cartera, como el que se está trabajando aquí en Donosti, superando el enfoque tradicional de proyectos aislados. El enfoque de cartera permite, esto está sacado de una presentación que compartimos el otro día con el Aguirre Center, con mi colega Gorka Espiau, en el que explicábamos cómo generar ese enfoque de cartera a partir de proyectos que ya existen, de proyectos que desde el propio ayuntamiento, desde la propia ciudad, se quieren experimentar, llamando, que, que bueno, se han llamado ahí prototipos, y también del de mejor conocimiento y las mejores ideas que pueden venir de otras ciudades. Esto es una herramienta que utilizamos con Climate Kick, se llama... Eh, está basada sobre un exaptive, sobre un eh, sistema de información, que lo que hace es recopilar toda la información sobre eh, proyectos, organizaciones, etcétera, que están trabajando en distintas palancas vinculadas al cambio climático. Y esto nos permite, cuando trabajamos en un ámbito determinado, de manera muy rápida, identificar qué actores, qué proyectos, qué iniciativas pueden inspirar la cartera. De tal modo que componemos al final carteras que operan en las distintas eh, subsistemas, en las distintas capas de, del sistema y aumentan la capacidad de cambio sistémico. Siguiente cuestión, eh, ahí nos ha salido de todo la, la diapositiva. Cuando se habla de la Agenda 2030, una y otra vez se dice que es una agenda multinivel, porque implica a la esfera multilateral, a la esfera de los países, de las regiones, de las ciudades, pues esto está siendo así. La Comisión Europea ha lanzado una plataforma, es decir, un ámbito de colaboración, de financiación, de eh, integración de actores eh, y de flujos financieros para todas las ciudades misión. Esa plataforma se llama Net Zero Cities, eh, eh, Se ha nutrido de un gran proyecto europeo con más de 100 millones de, de euros para facilitar. No, no es para invertir, es para acompañar a las ciudades en su, en su transformación. Nosotros formamos parte del consorcio. En los países eh, se han creado plataformas nacionales para apoyar a las ciudades que quieren hacer esto. No son cerradas. Toda ciudad que, que demuestra ambición tiene que entrar. Hace unas semanas la vicepresidenta eh, tercera del gobierno anunció el lanzamiento de la plataforma española, que es la herencia de CTS, de ese proyecto que lanzamos en la, en la pandemia, y que viene con una financiación y un impulso político importante, con lo cual tenemos un mandato europeo, un mandato eh, gubernamental, otros países lo tienen, Suecia, la semana que viene tenemos que ir a Suecia porque la plataforma sueca de ciudades va un poquito más rápida que nosotros y está avanzando ya en la firma de los contratos climáticos de las ciudades y luego un mandato local de las ciudades que en sus órganos de gobierno han aprobado la entrada en la misión. Esto es realmente llevar a la práctica la lógica multinivel. Estoy, estoy terminando ya. Y por último lo que nos estamos encontrando es que aquí somos capaces de operar a escala. Esto es, es muy importante porque la ambición de lo que perseguimos es muy, es muy grande. Con algunas de las eh, eh, organizaciones que más han trabajado en la inversión climática, esto es con Material Economics, han sido comprados por eh, McKinsey, por una gran consultora internacional, hemos hecho, estamos haciendo los análisis económicos de lo que supone la inversión en neutralidad climática en las ciudades españolas, en las ciudades de emisión, con el buen resultado de que eh, los beneficios compensan las inversiones, es verdad que son beneficios que hay que eh, ir incorporando año tras año, eh, los, los periodos de, de, de, re, de retorno son muy largos, pero en verde clarito lo que se ve es que hay toda una serie de beneficios indirectos en términos de empleo, salud, etcétera, que hay que tener en cuenta también en la, en la contabilidad y que hacen de la inversión en neutralidad climática una excelente inversión. En Europa se ha calculado desde la comisión que por habitante habría que in, uh, invertir unos 10.000 euros por año para que el, su ciudad llegara a la neutralidad climática, depende del punto de partida, dicen entre 10.000 y 20.000 euros. Bueno, eh, esa inversión es brutal, no se puede uh, asumir con dinero público y lo que se está planteando son instrumentos de, de, de, de, de, de, de blended, o sea, de... de, de complementariedad entre la financiación pública, la financiación privada, algo de financiación filantrópica para generar estos ecosistemas de relación y luego, por supuesto, con las decisiones de compra de los ciudadanos. Yo quiero invertir en mi vivienda y que mi vivienda no deje de hacer emisiones o me quiero mover por la ciudad con una movilidad sostenible o eléctrica. Bien, Ay, se me ha ido esto, se había acabado el tiempo y se va automáticamente... Ah, ah, no, vale. No, esto no, esto no lo había. Bueno, bueno estamos eh, además aterrizando esto a proyectos multicidad reales. Eh. Se está planteando, como saben, en España, aprovechando los planes de recuperación, dar grandes saltos, por ejemplo, en materia de rehabilitación de viviendas, lo cual tiene eh, efectos eh, sociales y efectos de generación de empleo realmente muy, muy importantes. Y en definitiva, y aquí es donde quiero terminar, las, el enfoque de Misiones nos está dando licencia para hacer las cosas de otra manera, para realmente mostrar y demostrarnos que es posible trabajar con esa ambición de cambio sistémico a través de la colaboración entre múltiples actores y, en nuestro caso, además, con un agente intermediador, que es la universidad pública, con la posibilidad que creemos que tiene que explotar la, la universidad pública de trabajar a largo plazo de tener ese reconocimiento como un agente solvente y neutral por parte de los diferentes actores, por su capacidad de implicar al mejor conocimiento disponible en áreas muy diferentes, que todas son eh, importantes para la misión, y por supuesto también para eh, trabajar de manera, digamos, intergeneracional con nuestros eh, estudiantes en, en la transformación. Los estudiantes no tienen solamente que saberse la Agenda 2030, tienen que experimentar la Agenda 2030. ¿Por dónde estamos empezando muchas universidades? Por hacer que nuestros campus sean espacios de experimentación sostenible. Estamos haciendo binomios de todas esas ciudades-misión con sus principales eh, universidades eh, para eh, realmente ser vanguardia en ese, en ese cambio y ser aliados de nuestras administraciones municipales y locales porque aquí es importante la colaboración público-privada pero es muy importante también la cooperación público-público que a veces está un poquito olvidada. Bueno, con este ejemplo quería terminar ilustrando lo que decía al principio de que podemos y debemos mantener la ambición de conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y dar saltos realmente importantes en esta generación, no en la siguiente, en la nuestra. Nada más, muchas gracias. Sí. Eh, bueno, sé que vamos eh, ligeramente tarde, ¿no?, respecto a la agenda que teníamos organizada, pero queremos aprovechar que Carlos está aquí, eh, porque, bueno, por un lado se han planteado un par de preguntas eh, mientras eh, bueno, hacías tu intervención y también quería abrir, eh, bueno, un turno si alguien quiere hacer eh, alguna pregunta en directo. Entonces, bueno, te invito sea, sí. que tomes la palabra para, para responder estas preguntas en la medida de lo posible. Empiezo por la segunda, que es más fácil. La Comisión Europea sí que ha pedido ciudades de más de 50.000 para tener un, un corte. La plataforma española no. La plataforma española eh, está planteando ciudades de más de 20.000 habitantes. Es lo que nos ha pedido además el... El, el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, porque en España tienen especial relevancia esas ciudades pequeñas e intermedias. De hecho, Soria va a ser eh, ciudad-misión. Estas ciudades, además, en los próximos meses van a tener que firmar con el Gobierno, eh, con sus órganos de, de decisión internamente en el Ayuntamiento y con la Comisión Europea, lo que se llaman contratos climáticos, que son realmente ya vinculantes, eh, fueron elegidas por una candidatura pero ahora tienen que desarrollar un plan realmente creíble, un plan de inversiones, un ecosistema de organizaciones que se van a sumar a la, a la misión. En el caso de Valencia, por ejemplo, hay 150 empresas y organizaciones de todo tipo que se suman a la misión. Y tercero, un verdadero plan de acción climática creíble. Es decir, esto va en serio. No es. Y la, la otra pregunta, eh, ¿tiene sentido hacer una, una selección yo creo que tiene sentido hacer la doble lectura vertical de dónde puedo situarme en los objetivos de desarrollo sostenible y aportar, si soy una empresa energética, pues en el 7 y en el 7.1 porque quiero generar acceso universal. Pero al mismo tiempo las misiones nos dan la oportunidad de embarcarnos en una visión mucho más transversal. Es decir, pues si estoy, soy una empresa energética, además de estar en el 7.1, estoy en el 7.1 y en la misión de transformación de, de mi ciudad o en la misión de adaptación, a la que no he hecho referencia antes, y poder simultáneamente trabajar con esa doble perspectiva, vertical eh, y eh, transversal de la, de la agenda. ¿Más preguntas? ¿No? Eh, para salir un poco del sistema departamentado, crear un segundo sistema operativo. Y quería saber, claro, cómo se articula con el primero, si no se crean problemas, eh, no, diferentes funciones, competencias… Sí, esa es una de las claves que señala Cotter en su artículo y de las claves que yo he vivido en mi universidad porque, en cierto modo, el centro que dirijo tiene esa función de segundo sistema operativo. Entonces, la, la cuestión es que evidentemente las tensiones son inevitables y hay que ver de qué manera el segundo sistema operativo es aceptado por el primero. ¿Cómo pueden ser las cosas? Bueno, pues lo que Cotter señala y yo también he vivido, es que una cuestión importante es encontrar troyanos en el primer sistema operativo que empiezan a experimentar el segundo y son defensores de la creación y la ampliación de ese, de ese sistema. Siguiente cuestión, eh, hay funciones que tiene que realizar toda organización para los cuales el sistema segundo, que es un sistema de red, es un sistema más flexible, más adaptativo, no tiene mucho sentido. Yo, por ejemplo, para la, determinadas cuestiones de control financiero en, en mi universidad no me, no me hace falta un segundo sistema operativo. Ahora, para todo lo que tiene que ver con, con innovación, con transformación y con eh, reducir la distancia, en, en el caso de la universidad, entre el conocimiento generado y las necesidades de transformación que tiene la, la sociedad, sí me hace falta el segundo sistema operativo. Las tensiones existen, existen y... Y, y a veces son violentas, es decir, el primer, no violentas, de, pero que el primer sistema operativo claro, defiende su estado, su estatus. Es. Eh, aquí hay mucha gente que trabaja en la administración pública que, sin llamarlo de esta manera, están arriesgándose y planteándose su segundo sistema operativo y saben eh, lo, lo complicado que es y saben que están asumiendo riesgos. Pero es que la situación actual demanda de todos nosotros un plus y demanda posiblemente tomar riesgos que no tomaríamos en una situación normal. En general es mejor tomar riesgos en compañía, ir acompañado e ir equipado. En general para estas cosas conviene plantearse cuál es tu ecosistema mínimo viable para empezar. No se puede entrar en innovación sistémica. Así, tienes que, fijaos cómo, cómo hemos entrado en esto. Son años de trabajo y si no hubiéramos conseguido ese mandato europeo, mandato nacional, etc., yo no podría estar defendiendo aquí esto. Si no hubiéramos conseguido atraer al capital y tener a McKinsey, a inversores del Banco de Santander, etc., diciendo esto nos interesa mucho y vamos a poner dinero, no podría contar esto. Si no pudiéramos hacer eso al mismo tiempo que nos podemos dirigir a las ONGs y a los sectores más críticos con el sistema y que se sientan parte de esto, no podría contar lo que estoy contando hoy aquí. Es, es, es complicado y la, y la cuestión además es pasar de ver esta iniciativa que he contado como competidora de las que puede hacer otra universidad o una ciudad que no está en la misión y empezar a ver que lo que necesitamos es generar ese tejido conector, apoyarnos en donde ya exista ese tejido conector y provocar eh, saltos de verdad cívicos, sostenibles o como los queramos llamar a la mayor velocidad posible. Sí, sigue operando mucho lo anterior. O sea, el, sistema, el primer sistema operativo no solamente es una cuestión estructural de cómo se estructuran los departamentos y las funciones, es una cuestión sobre todo mental. Cuando hablamos de redes, y hablo de ecosistemas, de actores, a mí me da igual que me pongan 400 logos de todas las asociaciones, empresas, ONGs que se han sumado, lo que me importa es la calidad de los enlaces. No me importa nada que un día haya un evento muy emocionante, lo que quiero es que ver que hay procesos, como decía antes, de generación de cartera, de generación de pensamiento común, de inteligencia colectiva, de, de, de aprendizaje real, que hace que los procesos de experimentación y de innovación sean reales. Esto, esto se da de bofetadas con la racionalidad de muchos de los instrumentos de, de, de inversión en, en, en investigación y en innovación, pero ¿qué le vamos a hacer?, Sí. ¿Más preguntas? Eh, eh, muchas gracias. Eh, siguiendo el hilo de lo que ha dicho el compañero, que has hablado ahora de tensión, creo que has dicho que los, los ODS están bastante estancados, o muchos de ellos. Una de las razones no puede ser que responden a lógicas no distintas, sino incluso contradictorias entre entre, entre ellos. Y, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en lo de ese crecimiento económico con otros más, más verdes, no por, por así decir. no Y si la respuesta es sí o así te parece sí, cuando has echado mano de, de la noción de complejidad, de Daniel Linear, etcétera, etcétera, si, si eso puede contemplar precisa si la, ¿no? la, los retos de complejidad que debemos abordar incluyen también todo este tipo de, de contradicciones o, o las pueden superar, etcétera. Hay un análisis muy bonito de la sociedad europea de sistemas en los que se ve la interacción entre objetivos y hay contradicciones evidentes. Hay también efectos eh, palanca o efectos sinérgicos, también muy, muy fuertes. Si tú mejoras el de la energía, pues eh, mejoras la salud, de la, por ejemplo, de mujeres y niñas en el mundo, que está afectada por, por respirar el, la, la biomasa con la que cocinan un ejemplo típico, pero también hay, hay lo contrario, mejoras la energía renovable y te cargas el empleo en zonas mineras. Por eso hablamos de transición justa. Entonces yo creo que sí que la, vamos, es evidente que estás operando en un sistema en el que todo está relacionado con todo y hay interacciones negativas. Es también cierto que hay una racionalidad detrás de alguno de los objetivos que responde al mundo en el que vivíamos y en el que seguimos, seguimos viviendo. Ahora, yo creo que es un eh, marco eh, adecuado para llamar a la transformación y creo que no hay otro mejor ahora mismo. Creo que es un marco que se puede declinar, como se ha hecho en Europa con el Green Deal, ¿eh? como se ha hecho con eh, políticas eh, eh, en, en sectores eh, determinados. Ahora, esta mañana me decían que hablaban aquí de la economía circular, etc. Eh, pero, pero sí, es un, es, es un marco en el que hay contradicciones eh, evidentes. Lo que pasa es que lo que no puede ser es un marco para la distracción, para que parezca que hacemos lo que no estamos haciendo. Y hay infinidad de organizaciones que están aplicando la Agenda 2030 sin que les provoque internamente ninguna transformación ni hacia ese segundo sistema operativo, ni hacia colaboraciones diferentes, ni hacia, ni hacia nada. Sí, la, la, la clave, como, como decía el, el, el informe seminal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el, la gran transformación, es precisamente esa. Si no hay transformación, no, es, no nos hemos enterado de nada. Transformación va a haber, ¿eh? lo que pasa es que puede ser la que no queremos. Lo que queremos es una transformación deliberada. Es, en mi opinión, tenemos como, como especie, como civilización, la, la oportunidad única de anticiparnos a una situación de, seguramente, colapso que nadie, que nadie quiere y que históricamente pues, otras generaciones no pudieron afrontar. Nosotros tenemos la, la ciencia nos da la información de que tenemos que hacer las cosas de otra manera y, además, es deseable hacerlo. Yo creo que aquí está también, yo con, con algunos especialistas en comunicación, como Fernando Valladares, Cristina Monge, hablamos mucho de esto, de no asustemos a la gente, eh, esperancémosla, Digo, bueno, igual hay que hacer las dos cosas, hay que estar asustado y hay que estar eh, esperanzado con la, lo que supone de, de, de, de, de, de deseable esta transformación. Fíjense en las ciudades, es que una transformación hacia ciudades climáticamente neutras cuando, cuando desglosamos qué, qué significa en la práctica, es una ciudad en la que yo quiero vivir. En la que no quiero vivir es en la que me encuentro muchas veces, sobre todo en determinadas zonas marginales de la ciudad, todos los días. En, en la mía, en Madrid. Bueno, que no se preocupe nadie porque hemos decidido alargar la pausa del café y reincorporarnos a la segunda parte a menos cuarto. Eh... Realmente no sé si brevemente podrías responder a esta última pregunta que me parece que es muy interesante. ¿Cómo te imaginas las acciones concretas de las universidades dentro de 10 años? ¿Cómo te imaginas sí. las universidades? Pues me, ya, para años. mí es fácil responderla porque yo no soy un eh, eh, gurú del mundo universitario, pero sí hay instituciones como la UNESCO, por ejemplo, que acaba de publicar un informe sobre el futuro de la universidad que yo lo suscribo totalmente y dice más o menos lo que acabamos de, de hablar aquí ahora. Estaba con eh, eh, uno de los máximos responsables de UNESCO y decía, oye, es que ya, ya está dicho, si es que lo que queremos es esto. Y además coincide con las estrategias de sostenibilidad de la mayor parte de las universidades públicas y coincide con lo que yo me encuentro cada vez que nos sentamos a hablar de esto entre nosotros. Y básicamente son universidades con más uh, capacidad para estar presentes, en esas transformaciones, con modelos de transferencia, por tanto, distintos, más horizontales, más capaces incluso de entender que todo el conocimiento que hace falta no reside solo en la universidad, sino que hay conocimiento que no está codificado todavía y que es importante que se utilice. Universidades agora, donde seamos más capaces de mantener realmente eh, conversaciones y espacios de creación, de ideación, más mestizos y más, y más abiertos, y eh, eh, a mí lo que me gustaría es seguir viendo la Universidad Pública, como ha sido tradicional en este país, como un actor fundamental de, para tejer el contrato social que tanta falta nos hace. Pero insisto, eso está dicho. Lean, por favor, la, la estrategia de sostenibilidad que hay un vicerrector de la Universidad del País Vasco, si es que estamos, sabemos lo que queremos ser. Ahora, cuando pasamos a, a plantear qué cambios organizativos, qué cambios en la gobernanza, qué cambios en la mentalidad, si quieren incluso, qué cambios en los incentivos necesitamos posiblemente ahí eh, las cosas flaquean un poco pero el qué hacer yo creo que lo tenemos más o menos más o menos claro sí vale muy bien Millersker va Onikin eh, Orainbai va ba, café rentate Chanda Artuko de Gu es andiante café Beko Solairu Andala eta, bueno quiero la orden gustita enjarre Artuko de Gu mayor Antonio Casado Artuko de mi esker. Gracias, Miguel